Saludos, soy Israel Panquera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo capturar la pantalla. Les traigo un truquito para que capturen la pantalla tanto en iPhone como en Mac. Entonces, eh, lo, si ustedes han escuchado clases con esto de la pandemia eh, a través del link o le han enviado un link para que ingresen a una reunión, entonces si han hecho ello, podrán con esto que es, la, es, es semejante, es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar Google o el motor de búsqueda con el que ustedes ejecuten la, la, la plataforma de Netflix. Entonces vamos a una vez que hayamos abierto Google así, vamos a abrir otra pestaña y en esta pestaña vamos a ejecutar Netflix. Entonces una vez hecho ello vamos a ejecutar una película cualquiera o una serie sin ningún inconveniente. Yo le he bajado el volumen para que no me genere problema de copyright. En este momento ustedes solo están viendo la imagen. Ahora que inicie el video no van a ver nada debido a que tengo, no estamos aplicando el truquito para ordenadores. Pero igual ahora también se va a reflejar la pantalla en el ordenador. Porque este, este video lo estoy haciendo tanto para Android como para iPhone y por cualquier otro sistema operativo. Solo cometí estoy enfocando más en los iPhone ya que los videos anteriores a algunos iPhone no les han funcionado entonces vamos a hacer lo siguiente una vez que hayamos abierto aquí la pantalla de netflix esta pestaña vamos a irnos acá y vamos a abrir esta aplicación vamos a ir a unas aplicaciones de google y vamos a dar clic en mi y como pueden ver ya creo que ya justo ahora que estoy grabando les di por prender aguacate en fin entonces, ahora que estoy aquí, ya me creo que me entendieron. Acá hago referencia con lo del link. Entonces vamos a mandar un, un, link, un link desde aquí, desde el ordenador, por WhatsApp, eh, Gmail, cualquier otro medio, a nuestro celular y simplemente vamos a ejecutar el vínculo. Y acá le damos permitir para que lo que estemos viendo acá se vea en el, en el celular y puedan capturar la eh, en la película o la serie en el celular y también pueden capturarla aquí en el ordenador porque este, este truco les va a servir para todo este truco es universal entonces vamos a darle clic en reunión nueva iniciar una reunión instantánea perdonen que vaya rápido solo que este vídeo lo estoy haciendo para, para que bueno aquí vamos vamos a, crear, a apagar el micrófono y la cámara este vínculo lo van a copiar y lo van a mandar por correo o por whatsapp al celular y una vez den, lo hayan enviado dan clic en el vínculo y acá le dan clic en admitir para que ustedes puedan unirse a esta reunión y puedan ver todo entonces vamos a aplicar el truquito ya lo es vínculo lo tienen claro ustedes saben mandar un vínculo del ordenador al celular entonces vamos a hacer lo siguiente ya el vínculo lo copiamos supongamos que ya lo mandamos y estamos es, estamos viendo esta pantalla desde el ordenador desde el celular entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle clic aquí en esta opción. Podemos reproducir, ya vamos a reproducir ya. Vamos a reproducir ahí. Si quieren pueden poner la pantalla grande o la dejan así. Entonces vamos a darle clic en una pestaña. Vamos a darle clic allí. Y aquí en esta pestaña vamos a, vamos a compartir la pestaña de Netflix. Damos clic allí luego vamos a clic en compartir. Va a parpadear y automáticamente miren que esto se está viendo aquí es lo mismo que se está viendo acá y esto es lo que van a ver en el celular resto entonces podrán capturar sin ningún inconveniente ya que está siendo compartido podrán capturar sin ningún inconveniente y así no les va a generar ningún tipo de restricciones lo he quitado rápido para que no me generen problema de copyright en este video eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido este es un video rapidito para los de iphone para solucionar el problema, no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales y suscribirse y activar la campanita, chao, que seguiré subiendo tutoriales semejantes a este de Netflix y cualquier otra plataforma que ustedes me soliciten, chao